Oye tú, sí tú, ya sabes que estamos haciendo streams en Twitch los lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, claro que sí hermano, y no solo estamos haciendo stream, estamos rompiendo las campañas, jugando matchmaking y sacando logros, así que qué estás esperando, y por cierto, ya viste a los miembros del canal, claro que sí hermano, se le está rifando porque la verdad no esperaba el apoyo, así que muchas gracias, grandes, grandes, grandes. Y después de la intro de infomercial ya estamos con las afueras, la misión anterior estación Cairo fue bastante tardada, se complica un poco y es de algo de suerte así que a diferencia de esa misión esta va a ser bastante tranquila así que presta atención, iniciando el nivel rápidamente vas a venir a encerrar a este vato en esta esquina y lo vas a agarrar a golpes, esto va a hacer que te des un sobrescudo. Recuerda que cada vez que matamos un enemigo o destruimos algo a golpes, nos van a dar escudo y después sobre escudo, hasta doble sobre escudo. Entonces, eso es genial porque ya con el Marine Grunt vamos a tener eh, sobre escudo a full. Después, dale la metralleta a Johnson y quédate con su francotirador. Esto es porque el sniper se acarrea al siguiente nivel, entonces va a ser algo útil traer ese francotirador. Así que sí, hermano, simplemente ven a hacer parkour aquí a los techos. Esto lo expliqué en la guía legendaria. Y si eres malo y no te sale, no te preocupes, eh, la manera más fácil de hacer esto es simplemente brincar Cuando veas que vas a llegar a la orilla o cuando ya estés en la mera orilla Y después te vas a agachar a mitad del aire, esto va a hacer que tus patitas se acorten, te encojan Y puedas llegar a hacer uno que otro brinco que se complique Después vas a venir por acá y asegúrate de que con el francotirator destruir al grunt Le quieres dar su headshot, después quédate aquí arriba un poco, unos cuantos segundos para que el elite Tome de nuevo la torreta y ahora sí bajas, le das unos besitos, el elite se voltea y un golpecito en la espalda. ¿Ok? Si te falta sobre escudo, ven y golpea esta torreta O también puedes destruir el camión que está a la izquierda Los camiones se destruyen como con 15 o 20 golpes No estoy seguro bien ahorita de cuándo serán. Y bueno, vas a venir por acá Y por cierto, te recuerdo que la mira yo la tengo aquí en la pantalla Para que tú más o menos sepas cómo está Te recomiendo que pongas ahí un tape o algo por el estilo, ¿ok? En esta sección, por lo general lo que se hace es un sur Cancel Pero como la mira no se puede poner en rojo Vamos a hacer un melee Cancel Que es básicamente lo mismo Pero en lugar de hacerlo como con la espada a pesar de detrás la espada, en realidad estamos como en el rango de golpear, y lo que estamos cancelando es ese pequeño impulso que te dan al golpear, no el de la espada. Después vas a venir hacia el Ghost, y en cuanto tengas el Ghost, vas a venir hacia acá atrás con toda la velocidad del mundo. Quieres hacerlo lo más rápido que puedas, porque aquí atrás hay dos Ghosts que están persiguiendo este Warhawk, y si llegas lo suficientemente rápido, esos dos Ghosts no van a aparecer, ¿ok? Después, si te hace falta vida porque a veces el phantom se pone medio bélico Destruye este autobús, igual unos 20 golpes Y cuando ves que explota quiere decir que ya Ahora sí, vámonos Después, este brinco aquí no es tan difícil Intenta colocar la granada más o menos ahí Y cuando explote vas a salir volando No tienes que avanzar, no tienes que hacer nada La calavera ayuda bastante Y ya que estás aquí en este techito Te vas a venir aquí al lado de esta pared Te vas a dejar caer por aquí Y con esto ya estamos afuera del mapa hermano Ya con eso nos vamos a evitar a los francotiradores a los grunts con torreta, a los grunts con pistola de plasma, simplemente ven por acá y rodea desde afuera, aquí sobre el agua, toda esta sección. Y ahora para regresar al mapa, no es tan sencillo como podrías pensar, hay una barrera invisible que está aquí a nuestra izquierda, entonces la manera de evitarla es venir pegado aquí a la pared que está hasta acá, y por aquí volvemos al mapa. Aquí hay un francotirador, ten cuidado con ese man, simplemente métele velocidad y ah, vas a activar el Warhawk. No te frenes, porque a veces si te frenas el Warhawk no aparece, eso lo descubrimos igual. Entonces ven por acá, ya sabes, hasta que diga Zona de velocidad, cuando dice zona de velocidad Te das la vuelta, bajas aquí Y va a venir el Warhog. Baja este man para que ya no se suba O mejor dicho, para que ya lo deje de conducir Y si te falta otra vez sobre escudo Vienes y agarras a golpecitos al Ghost Que traíamos y en cuanto explota, pum, sobre escudos Después trepamos al Warhog Y esperamos a que los dos Marines Se trepen eh, Aquí se bajaron estos dos porque detectaron que el Ghost Iba a explotar y fue así como de no", y, Pero ya después se suben Después, esta es la manera de conducción que yo encontré, puede que haya unas más seguras o mejores, pero pues la neta me da mucho flojera andar matando. Vas a trepar el Warhawk aquí arriba, vas a lanzar una granada de distracción y después a toda velocidad por aquí arribita... Eh, esperando a que ninguna de las balas sea una bala mamadísima, ¿ok? Aquí dando un punto de control y hacemos exactamente lo mismo. Granada distracción, te recomiendo por cierto lanzarla más arriba que yo, la mía prácticamente no sirvió de nada. Granada de distracción y vas a venir por acá. Lo que yo quería que era subir de nuevo a la rampita, pero me salieron balas mamadísimas. Una de las calaveras hace que básicamente los objetos se puedan voltear bastante fácil disparándoles, entonces, ya sea por el lejoneador o por las de plasma, lo que caiga, pueden hacer que tu vehículo. De vueltas como locos. Si te puedes dar cuenta, aquí simplemente la torreta aviso dar aquí vueltas como maldito imbécil. Pero. Básicamente, así es como está este asunto, ok. Uh, pasa, espera que las balas no estén mamadísimas. Y después vas a venir esquivando la mayor parte de disparos. Usando. Uh, pues las, los cachos estos de vehículos de protección. Y ahora, en esta sección, por la izquierda, sin ningún problema. Este Vas a venir por acá y después vas a bajar el, eh, La complicación aquí que puede ocurrir es que todas esas balas te volteen De hecho aquí es donde yo morí Y, y pues sí, eh, simplemente es cuestión de esperar que las balas mamadísimas no te volteen Y venir por acá, ya sabes, eh, recuperamos escudos con este camión Y después aquí hay un Ghost, también podemos recuperar escudos con el Ghost O con alguna de las otras partes de vehículos que están destruidas y esto lo hacemos porque en realidad estamos perdiendo tiempo necesario de perder recuerdas que vienen como tres vehículos que transportan enemigos bueno quieres hacer tiempo para que ellos avancen y ya no te tengas que preocupar por ellos más adelante así que simplemente seguimos esperando un poco aquí yo estaba buscando al marín porque lo perdí y los marines son importantes para que absorban las las balas y listo ahora sí vamos para allá Aquí todavía me falta sobrescudo, no estoy a full, aunque se ve medio blanco, no está completo el sobreescudo, Entonces, si te pasa lo mismo, te recomiendo que vayas a destruir algo de lo que veas por aquí. Tirados, un ghost, vehículos, porque la neta sí va a ser este, necesario el sobreescudo completo para lo que viene a continuación, ¿ok? Aquí, este, transición mágica, porque me mataron porque me faltaba sobrescudo. Pero ya que ahora sí estoy con sobrescudo completo, a toda velocidad, esquivando a esos vatos, después aquí la tercera este vehículo, porque recuerda, son tres, dos se quedan estacionados ahí, el tercero avanza, vas a esperarte tantito todavía a que el tercero llegue al final del recorrido, ya que llegó al final, tú vas a venir por aquí sin problemas, de hecho ahí me dieron un checkpoint, y ahora lo único que queda es venir por el lado izquierdo, y como en la guía legendaria, esquivar a todos estos vatos, esperando pues que ninguna de las balas sea como mamadísima y te frene, y así simplemente venimos por acá, aquí en cuanto me di cuenta que me volcaron, y se pusieron bien bélicos Decidí terminar la misión caminando Y listo, eso fue este, las afueras uh, Espero que te haya gustado El tiempo real fueron como unos 15 y 16 minutos Pero pues ya cortando las muertes Y todo ese rollo quedamos en 7 minutos Así que gracias por ver, yo soy Pedrogas Y hasta la próxima